Además de los beneficios que utilizar rúbricas para evaluar todas tus actividades y tareas tiene por el hecho de utilizar la rúbrica, construirlas en Canvas es muy fácil, muy rápido y es fácil reutilizarlas utilizarlas como base para otras tareas y otras actividades. Para construir tu primera rúbrica en Canvas, todo lo que tienes que hacer es ir a, al grupo y ubicar la tarea a la que le quieres asignar esta primera rúbrica y dentro de la tarea en la parte inferior vamos a encontrar debajo de todas las instrucciones y la información de la configuración de la tarea encontramos un botón que dice más rúbrica al dar clic en ese botón se despliega esta parte de la pantalla donde comenzamos a construir nuestra rúbrica entonces lo primero que necesitaríamos poner a nuestra rúbrica es un título de la rúbrica por ejemplo este puede ser la rúbrica para la primera entrega eh, lo siguiente es listar los criterios y listar los puntos que cada uno de los diferentes niveles o, difere, eh, o diferentes eh, eh, partes de la escala van a tener. Entonces, eh, para hacer un ejemplo muy rápido, voy a poner mi criterio 1, después debería haber una descripción del criterio para que los estudiantes sepan en qué consiste o qué se espera de ellos en este criterio. Y después viene la parte de construir nuestra escala. Voy a construir una escala muy, muy sencilla, que vaya desde muy bien. Eh, no olviden que deberíamos siempre tener nuestro descriptor para que los estudiantes sepan qué significa este, este punto de la escala. Eh, en la parte de arriba podemos poner cuántos puntos va a tener eh, esa parte de la escala no olvidar nuestro descriptor eh, después voy a poner un siguiente nivel que va a ser regular y por último eh, uno de insuficiente y el entregado o oh completo o... y un descriptor. Muy bien, pues ya tengo eh, aquí mi, mi escala. Pensemos que este criterio número uno no quiero que valga 5 puntos, que es el default que nos aparece aquí en Canva, sino que quiero que sean 10 puntos por este primer criterio. Al yo escribir el 10 y dar enter, pues si se fijan esto se ajustó automáticamente. Entonces también puedo regresar en cada uno de estos y hacer un ajuste inclusive eh, distinto, más fino, si quiero que esto sea eh, tal vez esto en la escala numérica y el, el insuficiente tal vez lo suba 6, por ejemplo. O sea, puedo tener este primer criterio con sus escalas. Eh, para continuar construyendo nuestra rúbrica necesitaríamos seguir construyendo cada uno de nuestros criterios sin embargo el primero suele ser el más tardado porque a la hora de que incorporamos un nuevo criterio con el, este botoncito aquí que está en la parte de abajo que dice más criterio me da la opción de duplicar a partir de criterios que ya he creado antes entonces yo puedo elegir mi criterio número 1 como base del siguiente criterio entonces puedo ser criterio número 2 y me respeta la escala que yo ya había construido para mi criterio número 1, algo que puede ser muy útil para aquellas rúbricas que son rectangulares, si tu rúbrica es rectangular pues puedes eh, fácilmente construirla eh, duplicando criterios, pensemos que mi criterio número 2 pues no va a tener un peso de 10 puntos sino va a tener un peso de 20 puntos, yo le pongo el 20 y automáticamente los niveles eh, del esca eh, en escala se actualizan en los puntos ya nada más me faltaría en, en este caso de mi rúbrica pues bueno eh, cada uno de los descriptores seguramente será diferente y así la puedo ir completando con esta rúbrica que ya voy construyendo aquí bueno la voy a dejar en estos dos criterios que tengo aquí lo importante para poderla usar y que se asignen los puntos automáticamente a la tarea es muy importante marcar esta opción que aparece aquí en la parte de abajo que dice usar esta rúbrica para calificar las tareas, de tal manera que cuando yo marque en esta rúbrica los puntos de una tarea, el botón de crear rúbrica, pues se actualicen automáticamente los puntos que el estudiante obtuvo en esta tarea. Vamos a ver cómo se ve esta rúbrica ya cuando estoy revisando una tarea. Aquí como alumno de prueba ya entregué una tarea y entonces reviso la tarea del estudiante y ahora para asignarle su calificación lo único que tengo que hacer es dar clic aquí en el botón de ver la rúbrica. Me va a aparecer aquí mi rúbrica y ya marco sobre cada uno de los niveles en la, en la escala que el estudiante obtuvo inclusive digo lo puedo hacer marcando que es la manera eh, más rápida de hacerlo pero también nos da en el caso de rangos de aquí nosotros poder marcar directamente con un con un número si queremos hacer un ajuste más fino entonces ahí lo tenemos le doy guardar y al estudiante se le asigna su calificación a partir de lo que yo marque en la rúbrica y así podría seguir con cada uno de los siguientes estudiantes. Así se utiliza la rúbrica y ahora pensemos en esta rúbrica que ya construí, tal vez me es útil para una nueva, una nueva tarea, eh, usarla de base, ¿qué podría hacer yo? Puedo utilizar esta lupa y me aparecen rúbricas de todos los grupos a los que yo tenga acceso y desde ahí puedo jalar una nueva rúbrica, voy a jalar una rúbrica... De, de este grupo el, y voy a traerme esta rúbrica del video final porque va a ser la voy a utilizar de base para editarla y utilizarla aquí y aquí está jalé esta rúbrica de no solamente de otra actividad sino de otro curso ya me la traje y la puedo editar entonces eh, video final eh, rúbrica de la entrega final de esta tarea y entonces ya puedo comenzar a empezar a editar esta esta rúbrica para que eh, la pueda yo utilizar le puedo editar lo que yo quiera puedo editar los puntajes eh, esta rúbrica está marcada con algunos que son rangos por ejemplo en este que no fue específico cada uno de los niveles de la escala le ponen aquí un rango para que sea directamente de 0 a 10 a criterio del profesor. Si le construyeron este ejemplo. Aquí podría yo quitarle este, la opción de rango para que me aparezca aquí la rúbrica completa. Y tal vez yo quiero que estos sean 20 puntos en mi, nueva, en mi nueva escala. Y ahí está. Así de fácil es reutilizar las rúbricas. Eh, esta ya se volvió una rúbrica de 40 puntos. Recuerdan que esta tarea que yo tenía era de 30 puntos. Voy a poner aquí que quiero usar esta rúbrica para esta tarea. Y al darle a actualizar, me aparece esta, eh, esta advertencia de que yo tengo una rúbrica de 40 puntos para una tarea de 30. Si quiero cambiarlo y que la tarea se vuelva una tarea de 40 puntos, o si quiero dejarlo diferente, y les estaría dando a los estudiantes, aquí viene, hasta 33 puntos extra. Entonces voy a dar cambiar para que todo concuerde y le voy a dar actualizar la rúbrica y aquí está, ya tengo una rúbrica de 40 puntos y mi tarea ya se volvió una tarea de 40 puntos para coincidir con la rúbrica. Bueno, así de fácil es construir las rúbricas, entonces los invito a que hagan hoy su primera rúbrica y que las utilicen en todo lo que hagan dentro de canvas en todas sus tareas para que los estudiantes tengan la mejor retroalimentación la evaluación más clara más justa y que ustedes también puedan trabajar con mucha agilidad y algo que no tengo aquí oportunidad de mostrarles pero que los invito a que ustedes mismos lo prueben es lo, lo excelente y lo fácil de usar que son las, estas rúbricas que construyen en la computadora después utilizarlas desde la aplicación móvil es una maravilla entonces los invito a que las hagan y mucho éxito.